Pudiera conseguir la aprobación del estado de eh, la extensión por quinta vez del estado de emergencia que vive la República Dominicana. Y fueron eh, declaraciones muy, muy fuertes que yo espero que, así como él ha estado eh, eh, denunciando, eh, claro, eh, tomando mucha notoriedad en los últimos tiempos, así mismo él sea tan responsable para traer la existe? lista. Si se, si se aprueba la extensión una vez más del periodo de emergencia eh, que concluye el próximo 14 de junio, pues esa lista que él tiene claro. de posibles eh, diputados que puedan ser comprados por el oficialismo para aprobar este estado de emergencia pues sea capaz de darlo, sacarlo a la luz pública tal cual señaló desde de ayer en un medio de comunicación nacional, yo espero que esto no sea para buscar notoriedad y que mañana si hoy se aprueba o por no se aprueba mañana, él esté dando los nombres de esos Claro, esa es da, su no responsabilidad. Por el dinero. Eso es así, que sea. Y mira, ya, ya eh, la pieza va para la cámara. Eh, hoy, todo, día de hoy. Eh, La gran mayoría de los dominicanos piensan que, lo, que van a ceder por una razón u otra. Pero la razón que sabemos y la que yo sospecho es que ya ellos... Ya no le, yo no, yo no le, la gran no mayoría, mayoría no vuelve le pondría, por una, por una razón, yo, por, yo le pondría por una, por una sola razón que el país eh, está de acuerdo y todos sabemos cuál es vamos a esperar entonces lo que, lo que yo quisiera oír del diputado Pedro Botello que cuando eso se materialice y sea aprobado claro. una vez más la extensión del estado de emergencia él sea tan responsable de decir los nombres de los diputados que fueron eh, inducidos o convencido de levantar la mano para claro. aprobar este nuevo periodo de extensión del estado de emergencia que vive en la República Dominicana y que por quinta vez se lleva, eh, se tiene la intención de aprobar. Mire, eh, señores, el, antes de pasar a, lo, a los titulares, yo voy a hacer un comentario breve y yo creo que yo no me puedo quedar callado con ese asunto, porque no de, además de no estar de acuerdo, nadie, tiene, na, nadie me va a callar por ese sentido, no, por, por ese sentido. Ustedes, ustedes creen, señores, que en este país se va a, a coger una plaza, una plaza como la plaza Independencia, la plaza la, cualquier plaza eh, donde eh, tengamos eh, representados los símbolos patrios, se tome para que un grupo de enardecidos y patriotas internacionales, porque no le voy a decir patriotas dominicanos, hay, realicen una concentración, una marcha en tiempo de COVID por la, la, la muerte, la, eh, lo que ustedes quieran, de un norteamericano apellido, apellido Floyd. Oye, ¿tú crees que están, estamos hablando de que se está haciendo esos movimientos por eh, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, un trinitario, una o a alguien que en los últimos 10 años haya aportado a la, a la República Dominicana, a nuestra nación, en valores, cualquier sea, que, que nosotros podamos mencionar. Pero puede, y es ser poder, apellido Pérez. Oye, puede ser apellido Pérez. Oye, nosotros eh, caemos en una ridiculez enorme cuando hacemos eso, pero no. Ahí tú encuentras un reguero de, de eh, enardecidos, eh, eh, antirraciales eh, que, que sí que apoyan el, y yo estoy apoyo a las autoridades no, no darle la autorización a realizar un acto como esto y no es tiranía no es eh, libre coartación de libertad de prensa ni libertad de expresión no no no es que eso es una protesta que en República Dominicana para ese sentido como como o sea se pueden dar pro, pro, protestas eh, eh, de ese tipo en este país, pero con otro matiz, no con ese. que en apoyo eh, del, sobre el asesinato de, de Floyd. Oye, ese fue un patriota. Usted sabe por qué. Usted ha hecho... Eh, qué, di, dime qué representa eso. A menos que usted eh, quiera, eh, de una manera u otra, introducir sus, sus, eh, sus matices en esta protesta y no le interese lo que esté pasando en el mundo. Yo creo que las autoridades tú, tienen más que razones de impedir este, este Esta ridicule, para mí es una ridiculez De momento vamos a hacer una marcha por la toma de to Constantinopla, por los turcos del mil, 1453, porque ya eso ya esto, esto es lo último. Señores, y esto no es asunto de gobierno, no es asunto de... No, no, es que eso es, tiene un, tra un traslú, un matiz, un matiz de que quienes están detrás de eso son los pro que nos están diciendo que nosotros, así como eh, el protestan con Floyd, están protestando porque nos, nos están diciendo nosotros racistas, nos están diciendo esclavistas del pueblo vecino, eso es lo que nos está diciendo o sea, esa marcha, nada así más y nada más. En otro, como tú dices, antes de pasar a los principales titulares que están en los medios, yo quiero eh, hacerme eco y es de que a partir de las 10.30 de la mañana del día de hoy en San Francisco de Macorís se producirá un apagón general por parte de, de Norte que es la compañía que nos suministra la energía para que nosotros podamos hacer uso de ella, así que en todo San Francisco de Macorís por un asunto de mantenimiento, informó de Norte en el día de ayer que desde las 10.30 de la mañana estará prácticamente apagando San Francisco de Macorís hasta las 3 de la tarde, así que ahí está la información, eh, vamos a tomar las medidas de precaución, sabemos entonces que desde las 10.30 de la mañana no vamos a tener energía eléctrica hasta las 3 de la tarde aquí en San Francisco de Macorís. digo un apagón general porque estuve viendo, mirando ayer, eh, todos los sectores en donde se producirá este apagón, por un asunto de mantenimiento, por la segunda información que dio a conocer el día de ayer, el así que ahí está la información en San Francisco de Macorís. No habrá energía eléctrica desde las 10.30 de la mañana. Vamos entonces a pasar, serio y Mr. A, a los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Pero antes, perdón.